Tómate solo un poco de tiempo, porque no lo ves todo de mí. Mírame a los ojos cuando me mires, y en ellos vas a encontrar a mi corazón. No todo el mundo es siempre fuerte, a veces el mundo todos tenemos miedo. Nadie ve el dolor de los demás, el dolor no está marcado en la frente. Es difícil mantener siempre el control, a veces, muchas veces se disimula, pero a veces lo pierdes y eso se sabe, llegas a casa y no hay nadie al abrir con la llave, ven y acércate hacia mí, ven y méteme en tus brazos, ven que así me encuentro bien, ven y sálvame y toma mi abrazo, no quiero más huir por siempre de todo, ser yo y vivir siempre a mi modo, yo necesito tu presencia inolvidable, tú claramente serás mi protección, mi permeable, tómate solo un poco de tiempo, porque no lo ves todo de mí, a los ojos cuando me mires, y en ellos vas a encontrar mi corazón. No todo el mundo es siempre fuerte, a veces el mundo todo tenemos miedo, nadie ve el dolor de los demás dolor no está marcado en la frente, ven y acércate hacia mí, ven y méteme en tus brazos, ven y sálvame y toma mi abrazo.